9 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Henry Ratia, y nos acercamos ahora, bueno, pues a otra parte de la actualidad del día. Tenemos una temperatura, por cierto, de 14 grados en el centro de Bilbao, un día luminoso, un día despejado, y no sé si el panorama político lo está exactamente igual. Estamos hoy con Íñigo Martínez, el secretario de Organización de Esquerra Nietzsche, Izquierda Unida, y parlamentario del Carrequín Podemos. Íñigo Martínez, ¿qué tal, Egunón? ¿Qué tal, Egunón? Bueno, una situación convulsa y preocupante la que tenemos ahora mismo. Hombre, fuera de Euskadi, todo hay que decirlo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues el foco está puesto en, en Cataluña, por, por desgracia, porque, bueno, la situación ahora mismo es una situación que no hay una solución a largo plazo que se vislumbre, o sea, hay dos, dos vías unilaterales que, no que en nuestra opinión, no son las correctas, que son el artículo 155 y la declaración unilateral de independencia, que tampoco soluciona nada, y, bueno, hay unas elecciones convocadas por el... ...por el Estado, que bueno, pueden ser que ayuden a resolver o puede ser que no... ...depende también el, el resultado que salgan de, de las mismas, ¿no? Entonces la, la vía del, del diálogo de momento ha fracasado, pero es la única que, que debería de... ...bueno, que en nuestra opinión va a, va a funcionar, ¿no? Cuando hay dos posiciones tan, tan enfrentadas y estamos hablando de, también de sentimientos... ...de pertenencia, pues bueno, hay que encontrar una, una síntesis para, para convivir en en Cataluña, ¿no? Lo que no sé si llegados al punto en el que se había llegado ya, pero lógicamente podemos echar marcha atrás y hacer diagnóstico de todo lo anterior, ¿no? Y comprobar exactamente pues que, que se podían haber hecho mil cosas. Pero una vez que llegamos a una declaración unilateral de independencia, ¿qué márgenes quedan para, para trabajar? Pues nosotros seguimos eh, pues insistiendo, ¿no? Pues igual con la matraca, ¿no?, de, de, de, de que necesitamos... Lo primero es diálogo. Hay diferencias en cuanto a sentimientos, en cuanto a identidades, en cuanto a concepción de país, pero pues lo primero que tenemos que hacer entre todos es dialogar. Y después buscar una, una solución, eh, ya lo hemos dicho tanto aquí como en Madrid como en Barcelona, que necesitamos una solución pactada para que Cataluña pueda, pueda expresarse y pueda votar votar no solo en unas elecciones eh, autonómicas que es un marco que está que está agotado y hay que, que transitar hacia hacia una solución en nuestra opinión en clave federal sino votar eh, pues bueno la relación que quieren tener con el resto del Estado ahí nuestra opción es clara que es un Estado federal y, y republicano donde los pueblos tengan capacidad de, de decidir pero vamos eh, la solución tiene que ser esa porque las las elecciones bueno pueden pues no creo que deparen grandes movimientos de de, de electorados. Puede ser que se gane un escaño, se pierda un escaño, suma uno su, su, o baje otro, pero no creo que, que, que vayan a dar grandes cambios y, por tanto, el problema de fondo va a estar ahí. Por tanto, la, la solución tiene que ser encaminada hacia, hacia un diálogo para la convivencia, una solución pactada, que se pueda votar y, y, sobre todo, una apuesta, bueno, en nuestro caso, que es nuestra propuesta política, que una, claramente, por... Por convivir ¿no? Bueno, estaba claro que, hombre, lo mismo que antes desde desde una óptica del independentismo, pues no estaban presentes la otra parte que estábamos hablando que podrían ser el 50%. Pues, hombre, lógicamente lo que no se puede pensar es que unas elecciones autonómicas convocadas por el gobierno hará desaparecer a los independentistas mañana. Eso es evidente, ¿no? Sí, eso es. Es un poco como cuando, bueno, eh, había declaraciones, ¿no? Eh, que se dice no ninguna ley por mucho, incluso aunque en un hipotético caso que, que esperemos, y yo creo que no se va a producir, de legalización de alguna fuerza política, eh, eso no va a desaparecer, ese sentimiento, esa... Bueno, por, por lo que sea, ¿no? Que, bueno, nosotros... Eh, no, no es nuestro proyecto, ¿no? Pero, bueno, la gente se siente se siente así. Eso no lo vamos a... No lo vamos a... Ni con la represión, ni con unas elecciones, como has, como has comentado, eso no va a desaparecer. Por tanto, hay que, hay que buscar una solución, porque al final de lo que se trata es de, de resolver este problema territorial y también centrarnos en un tema que se está dejando de lado, que son en la situación social de Cataluña y del Estado español. Ayer conocíamos eh, pues eso, uno con dos millones de contratos precarios, eh, esa precariedad estructural que estamos viviendo, tanto en el Estado como en Cataluña también, donde los gobernantes de Cataluña, liderados por el PDCAT, pero por desgracia también izquierda eh, y Jones sí ha practicado recortes en los últimos años que que no son para nada tolerables, por tanto la convivencia no solo territorial, también eh, este espacio que reclamamos para el diálogo y para la solución política tiene que tiene que tener una clave necesariamente social porque la convivencia no es solo la territorial sino un bienestar social, una justicia social y, y el luchar contra las desigualdades Bueno, lo que pasa que eso no suele ser lo habitual ¿no? lo digo porque, por ejemplo, cuando entramos en el debate del derecho a decidir, inmediatamente lo asociamos a modelo de Estado, cuando también podría tener otras consideraciones, ¿no? Sí, un poco la, la, la reivindicación nuestra de siempre el derecho a decidir eh, bueno siempre lo, lo resumimos no como derecho a decidir todo no quiere decir eh, pues qué modelo territorial queremos, tanto para el conjunto del Estado, como también, por ejemplo, ahora que estamos en Euskadi, en un proceso de, de debate, de actualización del autogobierno, de, bueno, de revisión del Estatuto de, de, de Guernica, no solo en la parte territorial, sino qué modelo social, qué modelo económico queremos para, bueno, para Euskadi, para Cataluña, para, para el Estado, y que las líneas, las grandes líneas estratégicas, eh, la, la ciudadanía tenga capacidad de de, ...de decidir, ¿no?, avanzar hacia una democracia mucho más mucho más avanzada, ¿no? Ayer, por cierto, el Carrequín Podemos estuvo presentando al Partido Nacionalista Vasco esa propuesta, ¿no?, de autogobierno... Eh, ...comentaban después de la reunión que hay sintonía o hay, no sé, exactamente qué es lo que se ha propuesto... ...y en qué sí. puntos hay, hay algo en común... Sí, nosotros ahí lo, lo separamos en, en dos partes, ¿no? O sea, la propuesta de, del Carlequín Podemos para, para el autogobierno, ¿no? de las transformaciones políticas que formamos esta esta coalición, tiene una parte claramente del estatus Uf. territorial, en el, que, en el que podemos tener bastantes coincidencias, en este caso con el con el PNU, y no lo escondemos, y pensamos que puede ser un acicate ¿no? para avanzar hacia, hacia un modelo de Estado federal, eh, con capacidad de decidir, en este caso, de... De, de Euskadi y pues en esa línea vamos vamos a trabajar es verdad que igual eh, también en la organización administrativa interna de Euskadi ahí tenemos grandes diferencias con, con el PNV ¿no? pues en la ley de territorios históricos la financiación municipal etcétera etcétera y luego la mayor diferencia sobre todo es en el modelo en el modelo social nosotros apostamos por un, por un estatuto de, en el que se blinden los derechos sociales actuales y recuperemos algunos de los que se han que se han perdido, donde la economía sea uno de los, donde la, el sector público sea uno de los ejes vertebradores de la, de la economía para, pues para garantizar el bienestar, la creación de, de empleo y ponerle coto al, al mercado que sin, sin coto ya sabemos lo que lo que hace y ahí tenemos eh, tenemos esa profunda diferencia pero sí que es verdad que la, que la parte del estatus territorial y en cómo se tiene que ejercer ese derecho a decidir no pues de una forma pactada primero en Euskadi y luego con el Estado una forma bilateral de una forma clara y también eh, pues ahí quizás no hemos llegado a profundizar demasiado Pero sí que nosotros defendemos algo más allá del sí o el no O sea, nosotros tenemos una propuesta federal Y no aceptaríamos un referéndum que fuera exclusivamente sí o no a la independencia Entonces, eh, que votaríamos? Que no, evidentemente Pero Vamos, o sea que pensamos yo... que hay que hacer una propuesta <coughs> mucho más inclusiva Donde todos los proyectos estén representados O sea, que ya vemos que, por ejemplo, de todo lo presentado De las tres partes diferenciadas, bueno, hay, bueno, sí Hay numerosos puntos que pueden ser eh, trabajables, ¿no? Para un acuerdo Sí, nosotros con ese con ese objetivo hemos presentado el, el documento en la ponencia de autogobierno y ayer pues en la primera reunión que estamos teniendo con, con las fuerzas políticas eh, vascas, con el, con el resto. Y la voluntad nuestra es eh, que esta legislatura sea la, la, de, la, de la, vamos, la del avance en, en, en un nuevo estatus político para... Para, para Euskadi dentro de bueno dentro de un Estado federal y bueno evidentemente aunque eso eh, aquí tenemos capacidad de, de influencia no solo depende de nosotros pues bueno caminar hacia, un, hacia una república federal ¿no? bueno pues esos son los planteamientos que se hacen desde Euskadi por cierto todo este asunto de Cataluña ha contaminado algo las relaciones entre los partidos políticos aquí en Euskadi bueno, contaminar, eh, bueno, eh, lo que sí que es verdad es que condiciona, más que contaminar, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente hay una estrategia por parte de Euskal Herria Bildu que no compartimos eh, para nada, que extrae es de ese escenario catalán ¿no? De, de enfrentamiento interno y de división de dentro de, de euskadi por los conflictos eh, o sea por los sentimientos nacionales que están o sea lo que nosotros eh, abogamos es por gestionar esa, esa, esa diversidad y gestionarlo en clave de de derecho a decidir y luego también eh, pues claro, eh, dificulta las relaciones a la hora de acordar con el, con el Gobierno eh, pues a la hora ¿no? que el Partido Socialista en el Estado español lo está apoyando la aplicación del artículo 105, 155, sea por vía express o sea por vía eh, dura. ¿no? O sea, a Nosotros nos parece, es evidentemente que es perfectamente legal, pero nos parece legítimo esa aplicación. Entonces, pues bueno, sí que reclamamos ¿no? del Partido Socialista de Euskadi una defensa... Eh, radical del de, de autogobierno y de, y de la autonomía y que no puede estar eh, pues al albur de decisiones políticas. Es verdad que en Cataluña había una situación grave, pero es verdad que Pablo Casado, por ejemplo, del Partido Popular, ya está amenazando a distintas comunidades autónomas o el delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha ya amenazó al presidente de Castilla-La Mancha con aplicar el artículo 55 por compartir un gobierno con con Podemos, ¿no? Entonces yo creo que ahí exige exige claridad por parte del Partido Socialista y un desmarque de esa, de esa política que no, que no compartimos. Eh, esta mañana había unas declaraciones del secretario general del sindicato, él, en las que afirmaba que PP, Partido Socialista o Ciudadanos han creado una gran ola para eliminar la autonomía, que también se puede, se aplicaría en Euskadi o se puede aplicar en Euskadi. ¿Cree que realmente es así? Eh, quiero creer que, bueno, quiero creer que no, y yo creo que además en Euskadi hay una, hay un gran consenso en, en en torno a la defensa del estatuto de, de Guernica, una fuerza política que, que bueno, que da origen a Izquierda Unida, como el PC también votó a favor de ese estatuto, eh, esa que es un estatuto votado por, por muchísimos y muchísimas vascas, y yo creo que hay un, hay un vamos, además hay eh, en todas las encuestas y los estudios que están realizando, hay, Primero, un sentimiento de apego al, al Estatuto de Guernica y a nuestro autogobierno, que yo creo que nadie pone en duda. Por tanto, yo creo que la cohesión política que hay primero en esa defensa, algunos se les quedará cortos, algunos lo quieren superar, otros pues eh, incluso pues querrán eh, pues, limitar su desarrollo, como es el caso del, del Partido Popular. Pero sí que es verdad que yo creo que hay una defensa clara del Estatuto y ahí, y ahí tenemos que entrar. Tenemos que entrar todos, ¿no? Pero bueno, eh, sin, sin convertir, como hemos denunciado también muchas veces, por desgracia, el Estatuto de Guernica en, un, en una moneda de intercambio a la hora de aprobar determinadas leyes en Madrid, ¿no? O sea, a la hora de, de cumplir el, el Estatuto, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo ponerlo en valor, hacer una, una defensa clara del, del autogobierno y del avance que tiene que representar esta legislatura en, en ese. En ese, ...en ese tema, pero también una reivindicación de que tampoco las fuerzas nacionalistas Ay. vascas... ...lo utilicen como moneda de cambio a la hora de negociar en, en Madrid. Sí, bueno, porque ahora también se han puesto otras cuestiones, ¿no? A la hora de, de, bueno, de plantear en Madrid se ha hablado de una comisión, por ejemplo... ...para una reforma constitucional, pero no siempre tiene por qué ser la mejor, ¿no? Claro, el riesgo que tiene ahora, bueno todo, como siempre se dice ¿no? incluso en las huelgas, ¿no? cualquier todo es la correlación de, la correlación de fuerzas ¿no? si hace unos años estábamos hablando de, de una reforma constitucional o de un proceso constituyente, bueno que nosotros seguimos reivindicándolo claro, eh, ahora mismo podemos estar hablando casi de, una, de un proceso de constituyente, no de un proceso de recentralización que hay que, hay que pelear contra él eh, vamos, con todas nuestras con todas nuestras fuerzas nosotros tenemos una propuesta muy clara la, esta propuesta de reforma constitucional en la que vamos a participar, aunque con, con también avisándole al PSOE de que no vamos a participar, si es una comisión de, de verdad en la que se pueden presentar eh, propuestas concretas, pero a nosotros se nos queda corto. O sea, nosotros venimos reclamando que la crisis del régimen del 78 es clara por dos vertientes, por la crisis territorial y por la crisis del modelo social, que lo que ha hecho es empobrecer a la ciudadanía española en los últimos en los últimos años necesitamos un verdadero proceso constituyente que en realidad esa palabra que es verdad que la, la ciudadanía muchas veces igual no somos capaces de hacerse la ver es redactar una nueva constitución, redactar un nuevo modelo de, de convivencia donde los derechos sociales estén garantizados de verdad y no solo en el papel de la constitución y donde, la crisis, donde a la crisis territorial le damos una solución efectiva donde los pueblos puedan, puedan decidir. Eh, por cierto, hablando de crisis, de crisis y, y Íñigo Martínez, ya sé que a usted le corresponde, es la Secretaría de Organización de Esqueranicha Izquierda Unida, pero si miro otra vez a Cataluña, volvemos a Cataluña, ¿esa crisis que hay en torno a los comunes, a Podemos, etcétera, puede afectar a la antigua Esqu Iniciativa per Cataluña, precisamente integrada también, en todo ese proceso? Pues ahí, ahí sí que es verdad que, que Podemos en Cataluña tiene tiene una crisis, bueno, desde hace, no, que nos, nos nueva, eh, y hay unas diferencias ideológicas muy claras, ¿no?, entre la dirección catalana y la dirección estatal, pero lo que nadie pone en duda es el espacio que hemos construido entre entre todos, que es Cataluña en, en común, que participa, evidentemente, pues los comunes, ¿no?, de Ada, de Ada Colau y, y todo ese movimiento, Izquierda Unida de Cataluña, que se Eugía, Iniciativa per Cataluña, y luego también muchísimas personas a título individual. Es un espacio político transversal eh, también en, a la hora de los sentimientos identitarios, que apuesta por por, por, por lo que decíamos, no por la convivencia y por el derecho a decidir, que no está de acuerdo ni con el 155 ni con la DUI y que además tiene una, una apuesta muy clara por una Cataluña eh, netamente social, que es el lema en, en catalán que, que llevamos utilizando años, la gente que ha, que ha construido ese espacio. Yo creo que es un espacio muy interesante que bueno recuerda ¿no? a, a aquel, a aquel pesuc de la de la transición y yo creo que al final... Eh, pues lo que ganará es ese, ese espacio conjunto de las izquierdas de, de Cataluña y bueno, pues Estados, esperemos que los problemas que tiene Podemos en, en Cataluña afecten lo menos posible y que se solucionen lo más lo más rápido posible. Porque cuando hay diferencias tan profundas, pues eh, al final lo que tiene que ponerse en valor es lo que, lo que une en el, en, a un proyecto. no eh, Hay un proyecto, por cierto, tienen un proyecto aquí también en Izquierda Unida, Esquerra, Nicha, que bueno, llama la atención. no Han abierto una convocatoria para donar el 1% de su... ...su presupuesto anual a una ONG. Sí, eh, pues es, un, es una cosa que sí que en forma de convocatoria abierta... ...es la primera vez que lo hacemos, pero desde el nacimiento... ...bueno, desde la Constitución, ¿no?, aquí de Izquierda Unida en, en, en Euskadi... ...ya veníamos, eh, bueno, haciendo una política de solidaridad, ¿no?, ...que es coherente con lo que defendemos para las instituciones... ...nosotros en nuestros programas electorales estamos diciendo... ...que no solo cumplir el 07 eh, del presupuesto... Eh, y caminar hacia, hacia el 0,7% del PIB, sino que tenemos que ir hacia el 1% del PIB eh, en políticas de solidaridad internacional, por un compromiso con las desigualdades que hay en el planeta, fruto de este sistema económico que, que bueno que de, hace unas relaciones desiguales no entre los países y que tiene unos países sumidos en el subdesarrollo mientras otros están en una lógica del, del consumo y en una lógica de, de ahogar esos a esos países, pues fruto de esa coherencia con, con lo que decimos en los programas, pues no lo aplicamos en lo, en lo interno. En lo que aplicamos, evidentemente, como no tenemos PIB, pues lo aplicamos al, al presupuesto. Antes lo hacíamos, pues bueno, siempre históricamente ha sido con la caravana vasca de solidaridad con el Sáhara, con la que vamos a seguir colaborando, por cierto, y luego, eh, pues bueno, hemos eh, pues, tenido la capacidad ¿no? y hemos decidido, ¿no? eh, que antes pues igual no, no teníamos, eh, de de bueno, abrir una convocatoria abierta a las ONGs de, de Euskadi y también a ONGDs de, de, bueno, de países en, en desarrollo para que bueno puedan presentar proyectos que, que sean netamente de transformación social y que cuenten con un con un programa de participación eh, ciudadana dentro de esos proyectos y al cual destinamos el 1% de nuestro de nuestro presupuesto. Y además también pues se va a abrir la posibilidad de que pues, personas, militantes, incluso gente no militante y cargos públicos puedan hacer aportaciones para que ese proyecto pueda pueda tener un mayor respaldo. Y bueno, pues en esa en esa línea hemos presentado esta convocatoria que, que bueno, durante el mes de noviembre se recibirán las propuestas y en el mes de diciembre, pues bueno, una comisión del área de paz y solidaridad y de nuestra dirección pues resolverá el el proyecto, bueno, que Siempre, yo como vengo de este mundo, la cooperación también es eh, evidentemente no se puede llegar a todo y es muy difícil muchas veces decidir. Pero bueno, con la mayor eh, intento, bueno intento de tener criterios objetivos técnicos y, y políticos, pues no bueno, decidiremos hacia dónde destinar ese, ese 1% del presupuesto, que claro, este año es una cantidad X, que son en torno a unos 7.500 euros, y en la que viene, pues bueno, en función del presupuesto, no pero siempre destinar un porcentaje fijo. A, a los proyectos, ¿no? En función de lo que de lo que se tenga en ese momento concreto. O sea, que hablamos de unos 7500 euros que sería ese 1%, que sí. luego al que se sumaría también si luego hay aportaciones particulares de Eso es, sí. ¿no? de, sí. de, de miembros de izquierda Unida Sierra Nicha, ¿no? Eso es, evidentemente además, eso es una reivindicación clara que no pretendemos sea más eso. Ahí tenemos una relación muy estrecha con la coordinadora de ONGs y con muchísimas ONGs. Eh, eh, de, de Euskadi, que no se pretende en ningún momento sustituir el papel de nadie, sino, bueno, hacer una contribución, ¿no?, desde, desde Esqueranitza, que, que, bueno, con, junto a contribuciones de ONGs y particulares, que en Euskadi hay un espíritu fuerte eh, en este sentido, en un espíritu solidario muy fuerte, pues de reivindicar no lo que mismo que reivindicamos para las instituciones, para el gobierno vasco, para los ayuntamientos que es ese 0,7 y ese 1% pues bueno, intentar aplicárnoslo en casa no de la manera más eh, bueno, también más transparente porque hemos querido abrirlo eh, un poco a, a la concurrencia ¿no? y no y no solo decidirlo nosotros solos. Bueno, o sea que han invitado ya a las organizaciones que imagino que esos proyectos que tienen o que están elaborando, que han elaborado, etcétera, para que puedan tener ese apoyo también por parte de, de su formación, ¿no? Sí, la idea también en las, en las propias bases lo que se establece es que bueno que más que un proyecto concreto aislado, ¿no? Que podía ser buena gente de la cooperación siempre le damos, no, pues hacer el pozo, ¿no? Eh, lo que está destinado es a que sea una parte o que se inserte dentro de una lógica de intervención en alguna zona concreta, ¿no? Que sea un proceso de participación y de, de un proyecto más amplio y que bueno que sea un, un, un aporte extra o un complemento a esos a esos proyectos, ¿no? Porque es la realidad es Obvio que con 7.500 euros eh, se llega hasta donde se llega y por tanto es mucho mejor entrar dentro de un, de un proyecto de transformación que ya esté en marcha o que se vaya a poner en marcha que hacer una, que hacer una operación eh, aislada. ¿no? Y luego además, como decía antes, además de esta propia convocatoria y dentro también de nuestras mmm, posibilidades, tanto como organización como... O sea, presupuestariamente, pero también pues eh, a través de, bueno, que se ponen nuestras sedes a disposición de, de la caravana vasca de, de, de ayuda al Sáhara y también en las campañas del, del Banco de Alimentos aquí en eh, en Euskadi pues bueno, desarrollamos otro tipo de, de políticas igual más eh, discretas, ¿no? Pues en las localidades eh, a lo largo del a lo largo del año, ¿no? o sea, está este proyecto y luego pues cosas más concretas como como el tema de la caravana, el banco de alimentos, etcétera. Bueno, pues ya nos dará la resolución a ver qué organización al final o qué proyecto se lleva precisamente esa cantidad de su formación. No le he preguntado tampoco por la rueda de prensa que ha tenido esta mañana donde hablaban precisamente de proyectos industriales, ¿no? Eso es otra cosa distinta, sí. ¿no? Sí, ha una mañana. Hace una mañana ajetreada, ya veo que ajetreada, no había, sí. Había día para, para seguir haciendo cosas. Pero bueno, ahora, ahí sí que han, hoy... hecho, han hecho referencia al ¿no? impulso de la industria, precisamente margen izquierda, zona minera, en lo que a, a Vizcaya respecta, ¿no? Sí, hoy lo que nos ha tocado aquí en el Parlamento era presentar las, eh, los aportes que hacía el Carlequín Podemos a la ponencia margen izquierda, zona minera y orso aldea, y uno de los ejes principales. Bueno, son cuatro. Uno es la industria, el otro es la regeneración urbana y social, el tercero sería la, recuali la recualificación profesional de parados de larga duración y el cuarto sería la economía de los cuidados. Pero bueno, referidos a la industria, sí que es verdad que bueno, llevamos ya lo que llevamos de, de legislatura reclamando una intervención más decidida por parte del, del Gobierno vasco, porque hay instrumentos que no se están utilizando, hay otros que se han utilizado mal, como puede ser el tema de CEL en Encarterri. Y, y pues en ese sentido hemos hecho hemos hecho una serie de, de aportaciones, en concreto 45, y bueno, de, de hecho lo que se trata a partir de ahora, aparte de presentarlas y defenderlas, intentar consensuar las máximas posibles para que eso se ponga en marcha, es, bueno, vamos a intentar hacer un trabajo de socialización, bueno, en Vizcaya en concreto, en margen izquierda, en zona minera, y también en Carterli, porque nos parecía que era una comarca que quedaba fuera de la ponencia, pero que tenía una situación socioeconómica también muy... ...muy preocupante, agudizada, pues bueno, pues por los por el cierre de, de cel etcétera... Eh, ...pues entonces, bueno, con la mejor de las voluntades hemos presentado esas 45, 45 medidas... ...pero bueno, también hemos dejado claro en esa rueda de prensa que, que ya después de tantos planes... Sí. Sí. Eh, ...puestos en marcha por distintas administraciones que vemos que no han, solu no han solucionado un problema estructural... ...es el momento de hacer un gran acuerdo y que todas las administraciones trabajen en el mismo sentido y que no cada una vaya por, por su lado, ¿no? Pues pues muy bien, Íñigo Martínez, secretario de Organización de Izquierda Unida, que han le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, que tenga buena jornada, es que Casco. Vale, verde, Vale, Abur.